Bienvenidos a esta nueva entrega de Plain TV. Soy Juanma. Seguramente me recordaréis de otros grandes éxitos, como la traza interminable y desplegar en tiempos revueltos. Hoy tenemos aquí un compañero que nos va a enseñar... cosas. Bueno, mi nombre es Manuel Gomar, llevo ya cinco años trabajando en esta empresa, en la parte de research. Y bueno, en nuestros proyectos a veces usamos WAVE. Y os vamos a comentar pues una parte para que veáis cómo es. ¿vale? Pues vamos a ver los ejemplos que hay disponibles en GitHub. Aquí tenéis la URL de los samples de Way. Bien, entonces venís aquí, ¿vale? Os clonáis el repositorio. Y concretamente vamos a ver este. El de. Es un sample muy, muy resultón, muy, muy vistoso, ¿vale? En el que podremos ver cómo funciona tanto la carga de modelos en 3D, eh, la física en 3D. Y un poco de luces, ¿vale? Pero así visto de forma muy, muy genérica, ¿vale? Tampoco vamos a entrar mucho en detalle. Es un sample que ya está disponible, que podemos descargar y estar y juguetear con él, ¿no? Entonces, nosotros ya nos hemos clonado el repositorio y hemos arrancado el editor, ¿vale? Entonces, como podéis ver, ¿vale? Aquí tenemos lo que viene siendo un pasillo, ¿vale? En el que encontramos, pues, foquitos, eh, cajitas. Y lamparitas, ¿vale? Foquito es el motivo por el que las focas en el circo miran al techo, ¿no? Por los focos. Bueno, well, continuemos. Eh, vale, entonces, como podéis ver, ¿vale? Aquí ya tenemos el modelo, aquí y tenemos esta escena, ¿vale? Una vez cargamos la escena, pues tenemos aquí el pasillo. Y aquí tenemos la jerarquía de entidades, ¿vale? Como podéis ver, pues aquí están... Aquí hay muchas cosillas. Entonces, por ejemplo, mmm, vayamos por partes, ¿vale? Eh, aquí el principio, ¿vale? Pues como vemos ya está, ya se está pintando la luz, ya se está aplicando, ¿vale? Eh, eh, eh, y esto es lo que se ve. Lo que no se ve es eh, la física. Eh, en la física en Wave, ¿vale? Pues añadirla es muy sencillo. Simplemente tenemos que añadir el componente de Rayleigh. Espera, espera, espera, espera, espera. ¿Me está diciendo que tengo que hacer ejercicio ahora, físico? Bueno, ya está. <risa> no. Que yo estoy sentado. No, de eso se encarga la, la escena. Ah, vale, vale, que estás hablando de física de estas, de matemáticas y de cosas. Ah, que claro, Y de... además ya está todo hecho, o sea, simplemente vamos a ver cómo ah, vale. está hecho. O sea, yo no tengo que meter un más que mover el ratón, ya está. Bueno, quizás tengas que sorprenderte. <risa> vale, entonces, para que la física funcione, ¿vale? Simplemente tenemos que nos vamos a, a cualquier cuerpo, por ejemplo, las cajas, ¿vale? Y para que la física funcione, lo único que hay que hacer es añadir el, el rey Body ¿vale? Que digamos que tiene la, aquí tiene todos los parámetros de física uh -huh. vale que Esto es lo que va a hacer que, que Wave se entere de que eso es un cuerpo que, que te, se le aplicarán las leyes de la física Ajá. Tiene peso para que interactúe con la gravedad, lo típico de presfricción cuando choca con otro cuerpo Efectivamente, todos esos parámetros ¿vale? los vamos configurando aquí ¿Qué pasa cuando dos cuerpos chocan? que se retiran. Se retiran si no hay atracción. Y no la hay. Bien, vale. Eh, una vez tengamos el rigid body ¿vale? También para que sepamos dónde afecta esa física, ¿vale? necesitaremos un boss collider, ¿vale? O sea, necesitaremos un collider, en este caso una caja, ya que nuestros objetos se manejan a, a cubos, a cajas, pues entonces, en este caso, un collider de caja, pues nos sirve. ¿Y cuántos collider tiene Wave? Entiendo que, no es, lo mismo que choque... no es lo mismo que choque una caja que una lámpara o con... Sí, bueno, ten en cuenta que más o menos puedes aproximarlo casi todo a una caja, ¿vale? Un rectángulo. Si no, también tenemos colliders de esfera. O si ya quieres algo, una forma mucho más compleja, pues ya puedes eh, adaptarte directamente al mesh. Tenemos un mesh collider que se adapta a lo que es la... A la forma del objeto en 3D. ahí ¿Se pueden combinar rigid bodies en una entidad que sí es más compleja? Eh, sí, puede, de hecho, puede, como mantienes la jerarquía, ¿vale? pues entonces pueden hacer que interactúen unos otros. Para eso, si quieres que haya una especie de unión entre los dos, ¿vale? usamos los joints. ¿vale? Por ejemplo, aquí en las lamparitas, ¿vale? que están aquí colgando del techo. ¿Y los foquitos? No, foquitos abajo, lamparitas ah, arriba. Ah, la arriba y los foquitos. Claro. Entonces, en las lamparitas, ¿vale? pues las tenemos unidas al techo con un joint que es una fuerza lineal. Esta vez una fuerza lineal, entonces lo que lo que intenta es que esos dos cuerpos no se separen más de ese, de ese radio, ¿vale? Entonces siempre van a estar intentando mantener esa distancia. ¿Vale? Eso está aquí. ¿Vale? Tenemos nuestro rigid body. Y aquí, eh, los anchos, ¿vale? Entonces tenemos el... A ver si nos podemos venir aquí. Bueno, esto es el punto de la lamparita que se va a unir con el techo, ¿vale? Entonces aquí en el joint, ¿vale? Le dices a quién se une y entonces va a intentar mantener siempre la distancia. ¿Vale? Eso con respecto a la física. Recordad siempre para la física un rigid body, ¿vale? Uh -huh. Para que eso en el wave se entere de que eso es un objeto físico y luego le tienes que meter un collider. Vale. Para que sepa con qué va a chocar. Y no hay que hacer ejercicio. Solo mental. Solo mental. Vale. Y luego, si ya quieres establecer relaciones entre dos objetos físicos, puedes usar los joints. Los joints. ¿Vale? Diferentes tipos de joints. En este caso vamos a usar uno sencillito, que es el, el punto a punto. ¿Vale? ¿Vale? Y luego, ahora vamos a hablar un poco de las luces. ¿Vale? En luces hay eh, tres tipos en Wave. ¿Vale? Está la luz puntual, que es como si fuera un solecillo. La luz puntual. ¿Vale? La luz <ríe> lineal, que es como si fuera un, una, un, una, un plano de luz. ¿Vale? que enfoca todo por igual, y luego están los conos de luz, ¿vale? Los conos de luz. Espérate, espérate, espérate que esto va para postproducción. Un cono de luz es esto. Seguimos. Vale, añadir una luz Fenway es muy sencillo. Simplemente, por ejemplo, aquí tenemos un par de ejemplos, ¿vale? Tenemos las lámparas y luego también tenemos los foquitos, ¿vale? El foquito estaba por aquí. Aquí esto veis como podéis ver el foquito vale tiene varios focos vale tiene tres luces y aquí podemos ver el cono de luz en el que ah, se está sí. aplicando ¿Eh? entonces aquí podemos también tenemos aquí nuestros parámetros ¿vale? En que podemos abrir el cono la intensidad y tal vale pues entonces ya está ya con eso tenemos física y tenemos luz en nuestra escena entonces pues nada ¿no? ya solo queda jugar bueno eh, este sample es muy entretenido porque puede disparar unas bolitas de luz que van chocando con todas las cosas ¿vale? esto seguro que Juan va al entusiasmo no, a ver, a ver. Eh, entonces simplemente nos venimos aquí y ejecutamos el sample que se pueden disparar luz, eso es como en la guerra de la galaxia ¿no? Los... más pim, o menos, pim. entonces como podéis ver aquí tenemos el gaze ¿vale? que es el, el puntero, entonces el puntero va colisionando con el entorno y, se va cambiando, y va cambiando de plano según Sí, además va enfocándose en la cámara, ¿eh? Efectivamente, no. Está ahí, ahí se lo ha currado, ¿eh? se lo ha corrado, se lo ha currado. ¿Eh? Entonces, con esto, ¿veis? La, la luz también, el puntero también tiene su luz y va iluminando donde va apuntando. Y ahora, pues disparamos. el ¡Pium! ¡Pium! especiales, efectos especiales. ¿Veis? Como podéis ver, he disparado a esto y como tiene el join, pues se ¿Ah? mantiene. Vale, vale. vale. Podemos ver cómo va iluminando y cómo se va comportando. Lo que tiene aplicar física a un entorno 3D, ¿eh? Sin hacer ejercicio Entonces, de una manera relativamente sencilla Pues podemos tener montado un entorno bastante resultón Y bastante, bastante bonito uh -huh. ¿Vale? Eh, y bueno, ya está ¿Querías ¿eh? enseñarnos? Quer ¿No querías enseñarnos más nada? Sí, ¿eh? bueno, podemos ver Para que veáis más o menos cómo funciona Para meternos un poco en el código ¿Vale? Uh -huh. Para que veáis cómo funciona el comportamiento del puntero ¿Vale? Uh -huh. Pues bueno, la de los behaviors, creo que hubo ya una charla de esto. ¿no? Eh, los behaviors, uh -huh. sí, hubo uno. Bueno, básicamente esto se ejecuta por cada update, ¿vale? Entonces en cada update preguntamos dónde está la posición, o sea, tiramos un rayo, Ajá. ¿vale? Desde el, desde el puntero tiramos un rayo y preguntamos al motor de la física si ese rayo colisiona con algo, ¿vale? Ajá. En el caso de que colisione con algo, ¿vale? Pues nos da su posición y simplemente ponemos el puntero en esa posición, ¿vale? Así con eso conseguimos que el puntero vaya apuntando a que sea como una luz que se refleja sobre la superficie. Una luz, como una luz que guía en, en el medio del deserto. <risa> y bueno, pues, con eso ya concluimos uh -huh. este pequeño ejemplo, que como has visto es sencillito uh -huh. y es bastante de resultado. Pues muchas gracias Manu. Eh, hasta aquí el Plain TV de hoy. Eh, no os perdáis el próximo, ¿eh? porque en el próximo Plain TV hablaremos, hablaremos del gobierno. gobierno.